y bueno, hola gente, ¿cómo están? espero que bien hoy vamos a hacer un gameplay del de jueguito este vamos a hacer, voy a jugar un rato al Apex, al Apex Legends y, y nada más, o sea, como pueden ver, tengo prendida la cámara aunque se ve un poco, eh, un poco, no sé, o sea, y si se preguntaran Citra, ¿para qué enciendes la cámara si no es tu cara? si solo son tus manos, que eres aquí el ultra pro gamer, o sea básicamente no, simplemente es que siento que poniendo la cámara, pues aunque sea poniendo mis manos, siento que ustedes se pueden sentir un poco más cómodos, en cambio si fuera, no sé, si fuera un gameplay normal, así un gameplay de Apex, o sea si solo saliera al juego, entonces yo creo que no me piques a mí, por favor no me piques a mí, Genial, empezamos bien. Yo iba a jugar ese, pero bueno, no importa. Y bueno, ya estamos en la partida. Voy a jugar un rato. Vamos a ver qué sale. No soy, muy, no soy muy bueno. Vamos Eso sí, no soy muy bueno en el juego. Bueno, voy a hablar con mi compañero. Voy a irme con mi compañero porque estoy viendo, estoy viendo. Corre, corre, corre. ¡Loco! Nos vemos. Se vendió mi compañero, me siento mal. Es que no tengo ninguna arma. Y literal solo voy a, a que me maten. Literal voy a ver si encuentro un arma aquí. Si encuentro alguna arma aquí. Bueno, parece que mi compañero sí sobrevivió. Eh, necesito un arma. Vale, eso está. Bien. Ok, esta arma es la que hace como un pi, pi uno. Ah, nosotros eso es diferente. Vale, no que vale en eh, mi compañero no está mi compañero está yendo a parla mi compañero no quiere saber nada de videojuego mi compañero se quiere ir a, a tomar no sé mi compañero no está en la cuarentena a ver esta arma que es? es una ametralladora pesada de plasma de, de plasma la verdad no sé si las eh, si las esas si las miras en apex dan más daño o así si alguno sabe me encantaría que me lo dejen en los comentarios si no, pues, pues, pues, no sé, yo la dejé y ya está. Mira que hay una, que hay una, que hay una, que hay una. Ahí se disparó Genial. Mi PC ahorita se está muriendo. Puedo confirmar que mi PC ahorita se está muriendo y mi PC, pues, mi PC ya no quiere vivir más. O sea, después de esta grabación mi PC va a ser así. hay alguien ahí sí, mira, mira, mira, mira, mira, mira. mira. Bueno es que ese, esta ametralladora como que no es muy precisa que digamos. era un portal aquí por si acaso. Ahora me pongo en modo diablo. Aquí, mira, ese es un pibe, ese es un pibe. Toma, toma, toma, toma. Oh! Mateados, mateados. Es que lo estaba reviviendo, loco. <ríe> no, no, no, no, no. Soy muy joven, pero bueno. No. Por si acaso. Se transformó en modo diablo. Ok. Bro, no te mueras. No te mueras, no te mueras. Dios no tiene vida, no tiene vida, no. No. Voy a hacer el truco Granada de termita lanzada. Eh, compañero, está No. No, modo diablo, modo diablo, modo Ah, me va a matar. No adivinen quién se mete uno contra dos exactamente yo espérate espérate espérate espérate no no, no Piqueo! no oh dios mío y no, no les juro que no se sé utilizará este campeón nunca lo he utilizado es que solo he utilizado uno que se llama como bangalore o bangalore o como sea voy a caer aquí porque aquí vi que había mucho lugar ok vamos a ver eh... ¡Allá vamos! Ah, mira, es okay, vale. Nice. El mortero en una... ok. Ok, básicamente lo que hace este personaje es ser un soporte bien, bien, bien gucci. ¡Uy! ¡Uy! No es para este. Vale, por lo que he visto... Este personaje está bueno, eh. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Gracias. O sea, voy a ponerme a jugar. Voy a ganar esta partida y va a quedar el gameplay de Lolito, va a quedar el gameplay de Lolito, así que vamos a ver. Uy, mira, me acabo de dar cuenta que con la C me puedo deslizar, o sea, con la C. O sea, miren, si ¿Sí le doy? Estoy contigo, colega. O sea, si hago así me agacho con la C, yo normalmente sí. lo doy al control. No. no, me mató Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo Bien Nice, nice, nice, nice Lo mató? Así que bueno, vamos a ver Porque eso es lo que... eso es lo que usan, ¿no? Bueno, y tiene esa habilidad que... que pone como... Ok, eh... Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Sí, no noté, también me mata <risa> Vale, vale, a ver Creo que tenía sniper ¿Dónde es que está? Míralo Ya sí, está Ok, está Yo gastándome todas las granadas Vale, voy a ver con mi compañero y voy a ponerme esto Vale, esto, esto El sonar, no, el sonar, no. me quedo quieto Esto me hace daño Ok, ahora el, el compañero de él ya no puede estar Vamos, ahí está el otro, ahí está el otro, let's go, let's go. Oh, espera que me mate. Nice. Si sí, mi compañero en la arena, eh. Oh. Che, los escudos se hacen súper rápidos. Oh, nice. te mueras? Toma, vamos, lo matamos. Diez. Yes. Nice. Necesito munición pesada. Nice, ultra nice. Oh, vale, vale, esto es otro. Oh, nice. Nunca podrán atravesar esto. Aquí hay munición pesada. Oh, gracias. Ah, pero no, no la vi, soy ciego. Ah, es sí, que ya. A ver. Ah, gracias. Gracias. Recallando mis Che, mi compañero, no sé si vieron. Se posicionó aquí y el pibe pasó y el pibe el, y mi compañero empezó a ah. disparar. Hey, cuidado No tengo como... Necesito la termita, yo no tengo termita Por si acaso, sabes? No hay como electroestrellas así Pues sería, bueno Ok, let's go bro. Creo que él confía en que yo ponga el escudo. A ver. Hay... ¡Oh! Espera, son los... Mira, ahí utilicé el ataque aéreo ya. Lo he utilizado. Lo matamos, lo matamos. ¡Nice! Okay, no. ok, con un asesino no pasa nada oh nice nice nice lol ultra nice bro pero bien topipa. buena, qué buena, nice, nice, nice, nice GG bro. Sois los campeones de Apex.